Este viernes fue lanzado en esta ciudad de San Francisco de Macorís el programa salud visual que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil promueve en todo el país con el objetivo de que los estudiantes con enfermedades visuales queden libres de ellas mediante la evaluación y el tratamiento adecuado por parte de un equipo de profesionales en el área El programa tiene un costo de 18 millones de pesos y durará un periodo de 8 meses Al equipo de gestión y ha sido una gran sorpresa los padres de los niños que son licenciados, ingenieros, doctores esos padres están totalmente incorporados aprendieron perfectamente perfectamente a usar esto y, y tenemos amigo, alrededor de 53 perdón, 553 tipos de gestión entonces viene la otra parte que es la evaluación por médicos salmólogo también optómetra esos médicos tamboros y prescriben lentes y también recetan y al final la parte es quirúrgica sobre los lentes hace muchos años hace muchos años nosotros hacíamos exámenes visuales no teníamos lentes teníamos que buscar lentes donados comprarlo. y, y sabe, ah, que yo tengo un sueño y es que nosotros tengamos nuestros propios lentes pues así fue el licenciado Hacker licitó y tenemos ahora un almacén con todos los lentes que vamos, vamos a aquí está ya usado Robinson Polanco